Hablamos de tema, lo decíamos recién uno de nuestros temas y títulos, tiene que ver con lo que este fin de semana sucedió, ¿no? Lo que habitualmente pasa y ya es, toda, parece como una, un déjà vu, Totalmente, ¿no? Cuando sí, hablamos de, de, claro, de Cristo Redentor, del paso integrado, de sí, sí o sí no y todo el cuello, el, sí, bien digo, el cuello de botella que se arma uh -huh. porque todavía no está preparado para que recibiera a tantas personas que pasaron en el día de ayer, por ejemplo. Claro, eh, bueno, hay personas que han estado más de siete horas, sí eh, tratando de pasar eh, la frontera, ¿no? Y esto se debe a que, bueno, los sistemas no estaban integrados y ahora a partir del 30 de septiembre el sistema coordinado va a quedar integrado, por lo tanto, además de que va a estar habilitado las 24 horas, siempre y cuando el tiempo en alta montaña sí. así eh, lo permita, ¿no? Pero la idea es evitar justamente que la cantidad de turistas, tanto de chilenos que vengan hacia Argentina y como de argentinos que vayan hacia Chile, tengan que estar tantas horas. Eh, allí en el Paso Cristo Redentor Claro, lo que pasa que eh, obviamente también qué se dice, que es como que todos fueron a la, a la misma hora pero todavía está como complicado para animarse a cruzar de noche, ¿no? Claro, porque la sí. temperatura y la, y la inestabilidad en, pre en la cordillera uh -huh. estaba bueno, pasado justamente complejo, eso, ¿no? que estuvo inestable en, en alta montaña, se cerró el paso por unas claro. horas y esto también perjudicó ¿no? el, el fluido del paso porque mucha gente se concentró eh, después cuando se habilitó el claro, paso sí. internacional y eso fue lo que provocó que cantidad de turistas tuvieran que esperar eh, muchas horas, ¿no? Uh -huh. Para poder hacerlo. Bueno, bueno, ahora la intención sí. es eh, a partir del 30 de que estén unificados. Esta es una problemática que no es de ahora desde hace cuántos años sí. que viene sucediendo lo mismo. Y además estamos a la víspera de un fin de semana largo, donde se espera un gran flujo de personas que eh, circulen por el corredor internacional, tanto como decíamos recién, de aquellos que vayan hacia Chile como los que vengan hacia la Argentina, uh -huh. que también puede pasar no de los chilenos que lleguen a nuestro país. Sí, sí, sí. Eh, por lo tanto, esto había que solucionarlo y eh, es un problema que sin duda las autoridades de ambos países eh, claro. tienen que que resolver. Y tienen que resolver, Total. porque se viene también la temporada de verano. Total, y sabemos donde... que no solo los, los mendocinos son los que cruzan. ¿Cuánta gente llega de Córdoba, sí. de Uruguay? Totalmente, ¿No? Totalmente. ¿O, de, o de otras provincias argentinas para poder cruzar por Cristo Redentor y, y, y a ir al vecino y si país. Y bien, eh, a ver, en cuanto al cambio eh, monetario tal vez no nos conviene tanto, sin embargo, en algunos objetos eh, sí. como tecnología o por ejemplo personas que van a buscar zapatillas, en fin, todo otros, lo que es indumentaria es, indumentaria más, barato, es sí. más barato a pesar de, de la diferencia, de las, mm. no y de los impuestos que se tienen claro, que abonar, claro. no eh, termina conveniente de, de igual forma, por lo tanto son muchas las personas que han vuelto al tour de compras, sí. entonces este flujo en el, en el corredor internacional ha aumentado y bueno, obviamente que habrá que solucionar para que evitar este tipo de situaciones y además de las condiciones a veces en lo que está el, el, el sistema eh, allá arriba, ¿no? eh, sobre todo orcones, ¿no? claro, que A veces totalmente. no tiene las condiciones adecuadas eh, de higiene, por ejemplo, en los baños. Lo que pasa que eso es lo que eso es lo que volvemos siempre a lo mismo. no Porque, por ejemplo, que dicen, bueno, está bien, a ver, está a las 24 horas habilitado, pero todavía tenemos condiciones inestables en la montaña, en alta montaña. Eh, y vos sabes que si te llegas a tener que quedar varado en la noche ahí, no, no tenés, tenés dónde quedarte, claro, no tenés problema. dónde. Ya, nos, 5, pasó, si te ya pasó Entonces, nos pasó. Ya pasó esto. Entonces, no se meses. puede pedir tampoco que la gente vaya en horario donde pueda llegar a correr riesgo. No, no, por supuesto. Bueno, esto lo tendrán que evaluar y analizar las autoridades correspondientes. Pero, ¿qué nos decían desde Alta Montaña? Lo siguiente. Mire, eh, nosotros pusimos a disposición todos para hacerlo a partir del primero de. De septiembre eh, esperamos una respuesta de las autoridades chilenas, esa respuesta nunca llegó. La idea, la idea era poder hacer una prueba antes de la contingencia. Bueno, no se dio esa posibilidad de instrumentarlo a partir del 1 de septiembre y bueno, lo, lo instrumentamos ahora a partir del traído. Hubo reuniones previas, ya están las conformidades de los dos países y sobre todo de la parte técnica para poder instrumentarlo. Bueno, ahí está, entonces, el 30 de septiembre, a partir del 30. Exactamente, casi un mes tarde, por lo menos de lo que estaba estipulado, 30 días después, y después del caos también. Pero bueno, hay veces que pasan estas cosas para que se pongan las pilas. Exacto, este. hijos del rigor se me viene. Hijos del rigor, <risa> y bueno, habrá que ver qué dicen del otro lado, no, porque y acá aparte, les echan la culpa a los chilenos, y, y, aparte, y habrá que ver qué, cuál es su respuesta claro, también. Claro, hay dos voluntades en esto, no en este trabajo, sí, está, pero... está por este lado y por el otro, entonces creo que bueno, es lo que dijo, finalmente se llegó a un acuerdo, finalmente uh -huh. lograron consensuar y convenir esto de poder funcionar juntos y así no restarle, o mejor dicho, restarle esta demora o estas largas filas, sobre todo lo que significa estar allá arriba, ¿no? Cuando no hay condiciones tampoco para estar ahí. Porque ya que tenemos esta joya, que es el cruce, que es el turismo y es este imán de gente, bueno, aprovechémoslo bien, Total. no lo hagamos jugar en contra.